A tu voz y adora a Cristo con todo tu corazón. Aleluya, Señor. Muchas gracias. Alguien puede darle un aplauso a la presencia de Dios que está en este lugar. Vamos a darle un aplauso más fuerte, hombre más fuerte, el aplauso a Cristo. y a gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Quiero escuchar tu voz, son muchos problemas. Ha venido a mi vida, alguien puede creer, pero sé que tú puedes librarme de mí. Ay, librarme del mar van a cantar No importa el sufrimiento Eso es Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Por un corazón libre ¿Qué tal si preparas tus dos manos? ¿Cuántos trajeron sus dos manos? ¿Alguien trajo sus dos manos? Arriba la mano, así conmigo. Aleluya. Levanta tus manos del ungido. Aleluya. Yo quiero alabarte así. Glorificarte Permíteme Señor Un poquito más de volumen A tu voz diga aleluya Aleluya Eso es Aleluya Queremos Alabarte Yo quiero Alabarte huríbgal permíteme, Señor Dale mejor aplauso a tu padre, a tu rey Y dile, Señor, no me dejes. Dile rey no me abandones. Quiero estar contigo siempre Pase lo que pase, yo te seguiré, Señor Dame más de ti Aleluya, papito, aleluya Así Abre sus labios Abre tus labios y yo quiero escucharte Los que quieren de Dios, vamos Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Dígalo fuerte En tu nombre hay poder Solo que en nombre de Cristo hay poder para sanar Solo que en nombre de Cristo hay poder para liberarte Él te da las fuerzas, dígalo Vamos, dígalo más fuerte en tu nombre en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Te veré que está para esto, acá. El Espíritu Santo no te dejará. Que chica a chicas, te chauvieron Dios. Que trono a te chauvieron Dios. Que trono Confiesa victoria. Vamos, dígalo. Yo soy feliz. yo soy venido por su gracia por su gracia por su gracia Señor yo soy feliz entonces este camina ya Señor que en Kikotí que en contigo. a ti la Señor Chamarre y a Chamarre amor llamar y a Es que y digo gracias Espíritu Santo Danos gozo, papito. Danos gozo, papá. Danos gozo, Señor, por favor. En medio de las tribulaciones. En medio de las batallas. Oh. Oh. Alguien puede levantar unos 10 segundos de aplauso a Cristo bien fuerte. Vamos a aplaudirle vía fuerte al Espíritu Santo.